14 de febrero, sin ti. es silent Lo arruinaste, creí que cada beso era sincero Me juraste quererme de por vida Pero creo que jugaste conmigo durante todo este tiempo Y olvidaste cada palabra y cada te quiero Olvidaste esta fecha, 14 de febrero ¿Y sabes por qué? Esta vez eres sincero nuestro aniversario jamás se acercó al cero Porque antes de hacerlo me fallaste tú primero Pero antes de que te vayas Quiero decirte que me parte Ver que te vayas Solo mentiste y me cansaste Solo me dañas con lo que me hiciste De verdad quiero que te vayas Nunca me quisiste Es que no puedo perdonarte Porque nada se me olvida Vida es que debí dar todo por perdido Lo que pudo ser lo mejor que me pasó en la vida Se convirtió en lo más triste que he vivido Ya no quiero ver Vez. Todo lo hiciste mal. Aún te llevo en mi pie. Como me cuesta respirar, Solo vete. es que yo ya no estoy con tonterías. Decías que me querías, pero como me mentías, ya no puedo volver. Espero que te vayas. siempre el segundo plato, y como me avergüenzo. Pero te juro que esta vez ya no regreso Prefiero morir a seguir estando preso No esperes que el 14 te perdone tus tropiezos Pisaste cada fecha especial en mi memoria Te quise perdonar pero la herida es tan notoria Tus palabras siempre son contradictorias Ayer me amabas pero hoy no formo parte de tu historia Es que me duele saber que ni lo pensaste somos nada, pero así lo quisiste Me duele verte en línea sabiendo que me fallaste Y me mata A ver que no te duele todo lo que hiciste Y me dolía ver que no me querías ver No me respondías, no sabía que podía ser Tan egoísta y cruel como me dolió perder Como pude creer que en verdad me podrías querer Ya no quiero